hermanos y hermanas a nuestra celebración eucarística dominical desde la parroquia San Antonio de Padua, del sector de Gascue, en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Y a todos ustedes, queridos amigos y amigas televidentes, radioyentes y cibernautas, recuerden suscribirte a nuestro canal de YouTube como San Antonio RTV. En este día celebramos la solemne celebración del Domingo de Ramos. Con ella iniciamos la Semana Santa, que nos conduce a la gran fiesta de la Pascua. Después de habernos preparado durante la cuaresma con nuestra penitencia, con obras de caridad y la oración, hoy nos reunimos para iniciar unidos con la Iglesia, la celebración anual de los misterios de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Acompañaremos a Jesús como aquellas personas de Jerusalén cantando y alabando a nuestro Dios y Señor que llega triunfante. Nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración eucarística. Su Excelencia Reverendísima Monseñor Francisco Osoria Costa, Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo, con celebrante el Reverendo Padre Kennedy Rodríguez, acompañado de los diáconos y servidores del altar. Amén hermanos a celebrar la Eucaristía en este domingo de pasión. Domingo de Ramos en la pasión del Señor. Estamos por la preparación que durante durante la cuaresma y nos disponemos a iniciar la Semana Mayor, la Semana Santa, con la bendición y procesión Ramos. Todopoderoso y eterno, santifica con tu bendición estos ramos y a cuantos vamos a acompañar a Cristo Rey, aclamándolo con cantos, concédenos por medio de él entrar en la Jerusalén del cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. bendición de los ramos Hosanna, hosanna al de David. Hosanna, hosanna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 Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betzafé en el monte de los olivos, Jesús envió a dos discípulos diciéndoles: Vayan a la aldea de enfrente, encontrarán enseguida una burra atada con su burrito al lado. Los desatan y me los traen. Si alguien les dice algo, Contestenle que el Señor los necesita y los devolverá pronto. Esto ocurrió para que se cumpliese el dicho por medio del profeta. Digan a la hija de Sion, «Mira a tu rey que viene a ti humilde montado en una burra, en un burrito, hijo de animal de carga». «Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús. Traeron la burra con su cría, colocaron sus mantos sobre el lomo y él se sentó encima. La multitud extendía sus mantos en el camino o bien cortaban ramas de árboles con las que cubrían el suelo». Y la gente que iba delante y detrás gritaba, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se sobresaltó preguntando, ¿quién es este? La multitud contestaba, es el profeta Jesús. De Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, imitemos a la muchedumbre que aclamaba a Jesús y vayamos en paz. cruz para que imitemos su ejemplo de humildad, concédenos propicio aprender las enseñanzas de la pasión y participar de la resurrección gloriosa por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Liturgia de la Palabra. El profeta Isaías nos presenta el testimonio del siervo que aún en medio del sufrimiento fue fiel y obediente a su Dios para cumplir su misión para realizar esta misión que traerá la paz al mundo entero. El siervo está abierto al diálogo con Dios y con los demás. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que me seaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda. Por eso... No sentía los ultrajes. Por eso endurecía el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Amamos. Amamos, Señor. Acudió al Señor que lo ponga salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, Dios mío. Corrala, una jauría de mastines, de cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies. Puedo contar mis huesos. Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado, se reparte en mi ropa, echan a suertes mi túnica, pero tú, señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Daré tu fama a mis hermanos en medio de la asamblea te alabaré. Los que teman al Señor, alabenlo, linaje de Jacob, glorifiquenlo, temanle linaje de Israel. Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado. Todos. Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado. El apóstol Pablo en su carta a los filipenses. Nos invita a seguir a Jesús, que por nuestra salvación y por dejarnos su paz, fue humillado y despreciado. Pero Dios, por su obediencia, lo exaltó a su derecha. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina no retuvo ávidamente el ser igual a Dios al contrario se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo hecho semejante a los hombres y así reconocido como hombre por su presencia se humilló a sí mismo hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús todas rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. El siervo de Yahvé, Presentado por el profeta Isaías es Jesús, quien llegó a una entrega total en la cruz para dejarnos su paz. Escuchemos ahora el relato de la pasión que nos presenta el camino que recorrió Jesús hasta su entrega total al Padre y a nosotros nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del santo evangelio De nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue llevado ante Pilato y el gobernador le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo dices. Y mientras los acusaban, los sumos sacerdotes y los ancianos no contestaban nada. Entonces Pilato le preguntó, ¿no oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extraño. Por la fiesta, el gobernador solía soltar un preso el que la gente quisiera. Había entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato,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 y lo forzaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado golgotá que quiere decir la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él. él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa, echando las suertes, y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza...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 Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se esragaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto se resucitaron. Después que Él resucitó salieron de las tumbas, entraron en la Ciudad Santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús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 muy queridos hermanos y hermanas aquí presente en esta iglesia de San Antonio la arquidiócesis de Santo Domingo y todos los que siguen esta celebración unidos a nosotros estamos iniciando la semana mayor. estamos en el domingo de Ramos en la pasión del señor. Debemos tener cuidado con al decir esta celebración no nos podemos quedar con Domingo de Ramos nada más, Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Es el significado de este día que nos introduce a la Semana Santa. Inauguramos la Semana Santa. El sentido de la Semana Santa. Conmemoramos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Conmemoramos, es decir, no es un simple recuerdo, es una actualización, es una celebración de estos hechos. Y al celebrarlo, como que lo vivimos de nuevo, lo vivimos. Es el significado de la Semana Santa, por eso se le llama Mayor, porque celebramos, conmemoramos la pasión, muerte y resurrección del Señor. Acontecimiento central y frontal de nuestra fe. Sin eso nosotros, nuestra fe es vacía. Si no creemos eso, y en este domingo queremos vivirlo, si no creemos eso, nuestra fe es vana. Por eso hablamos de acontecimiento, un acontecimiento, porque va todo junto. La pasión, la muerte, la resurrección es un acontecimiento único, pero acontecimiento central y frontal, es decir, es la fuente de nuestra fe. Y de nuestra vida cristiana. Ese acontecimiento le da sentido a nuestra vida. Hemos sido regenerado por la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Regenerado. Es decir, que hemos vuelto a nacer es un segundo nacimiento. Hemos sido regenerados por este acontecimiento. El Hijo de Dios vino a este mundo. Dios se encarnó en las entrañas de María, la Virgen Madre, para nuestra salvación. Ahí está el gran acontecimiento salvador. El acontecimiento de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo es el culmen de la salvación prometida por Dios. Culmen de la salvación. Con eso culmina la salvación prometida por Dios a su pueblo. Nosotros somos beneficiados con ese acontecimiento. Nosotros somos salvados. En esta semana estamos, vamos a vivir estos acontecimientos, vamos a vivir... Eh, la pasión y muerte y resurrección. En el Evangelio nosotros leemos que Jesús entra en la ciudad santa de Jerusalén. Es lo que hemos exerificado al comienzo de esta celebración. Jesús es proclamado como Rey, el Hijo de David. Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Jesús proclamado Rey. Rey de la creación, Rey del universo, Rey de la humanidad. ¿Cuál es el criterio humano para proclamar a un rey criterio humano? Se suponía que un rey debía venir, debía llegar en, en un vigoroso caballo, con una gran armadura, un guerrero, vencedor. Así es el criterio para recibir al rey, criterio humano. Por tanto, eh, ese rey entra y va lleno de poder, demostrando su poder... Jesús, en cambio, es aclamado rey, pero él viene en un burrito, en un burro, que es signo de debilidad y de humildad. Es signo de debilidad. Jesús entra. Como rey sobre un burro, signo de debilidad y humildad, esa es la pedagogía divina. El criterio humano es el poder, es de demostrado en un caballo, en un, con una armadura, en cambio, el criterio divino, la pedagogía divina va por otro lado, no con el poder material. Jesús entra como Rey sobre un burro signo de debilidad. Comenzamos esta Semana Santa con esta reflexión. ¿Cómo procedemos nosotros, nosotros los humanos, nosotros los, las personas de hoy? ¿Cómo procedemos? ¿Cómo procede la sociedad de hoy? ¿Con criterios mundanos o con criterios divinos? con la pedagogía de Dios. ¿Cómo procedemos? Veamos las lecturas. En las lecturas de hoy, de la misa de hoy, este domingo, el profeta Isaías, la primera lectura, nos habla del siervo de Dios. El profeta Isaías tiene unos cuatro cantos que se llaman los cantos del siervo de Yahvé, siervo de Yahvé. El profeta presenta al siervo de Dios que se humilla, sometido a ultrajes y salivazos, pero el siervo siente siempre la ayuda de Dios, la ayuda del Señor. Por eso no se echa atrás el siervo de Dios, no se echa atrás. Los cantos del siervo de Yahvé, del profeta Isaías, son una imagen de Jesús que padece la muerte de cruz, la pasión y la muerte. Estos cantos son una imagen del siervo sufriente de Yahvé. Al comenzar esta semana yo les invito a que se lean detenidamente, que tomen tiempo esta noche puede ser o mañana que tomen tiempo para leer esos cantos del siervo de Yahvé a partir del capítulo 50 de Isaías, siguiendo ahí, capítulo 50 de Isaías, donde el profeta presenta al siervo sufriente, que no es más que Jesucristo que después va a venir, anunciado por Isaías, y va a sufrir la pasión. El, el apóstol Pablo, segunda lectura, presenta a Jesús que tiene que teniendo condición divina se hizo no hizo alarde de su categoría de Dios. Se despojó de su rango, dice el apóstol, y tomó la condición de esclavo, de esclavo se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. La segunda lectura, Filipenses, capítulo 2, Pablo nos habla de la kenosis de Jesús. ¿Qué es eso? Kenosis, es el anonadamiento. Anonadamiento, hacerse nada, hacerse nada, así presenta Pablo a Jesús, el anonadamiento. Por eso, por ese anonadamiento Dios lo levantó, Dios lo levantó. Y le dio un nombre, sobre todo nombre, de modo que toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra. Y toda criatura crea, proclame que Jesucristo es Señor. Con esto está anunciando Pablo la resurrección, está proclamando la resurrección y por eso es que no podemos separar la pasión, la muerte y la resurrección es un acontecimiento Pablo proclama entonces que por ese camino que recorrió Jesús pasión y muerte llega al triunfo el Señor lo levantó y Él es proclamado como Señor. El Evangelio de San Mateo, en la pasión según San Mateo, vemos cómo se realiza la quenosis de Jesús el anonadamiento, obedeció hasta someterse a la muerte y muerte de cruz. Jesús fue tenido como con un juicio, metido a un juicio de los hombres, un juicio de, de, de los hombres, condenado por el mundo pero exaltado por Dios. Por su obediencia Dios lo levantó y lo y lo constituyó señor de la creación, señor del universo. el verso 5 de del capítulo 2 de la carta a los filipenses que fue la lectura que tuvimos hoy la segunda lectura dice, dice Pablo en esa tengan entre ustedes los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Verso 5, antes de lo que leímos hoy, que Cristo Jesús, que era Dios, que no tuvo reparo en, en renunciar a esa categoría de Dios, Cristo Jesús. Pues Pablo dice, tengan entre ustedes los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Queriéndonos decir, procedan como Jesús, procedan como Dios, como quiere Dios. No procedan con los criterios del mundo. Más bien, sigan la pedagogía de Dios. ¿Cuál es la pedagogía de Dios? Ir desde la humildad, desde la pasión, hacia la resurrección, hacia el triunfo. El criterio humano es otro, el criterio humano es la ley de enriquecimiento como quiera que sea, la ley del, menos, del menor esfuerzo, el crecer y hacerse grande aunque sea pisoteando a otro, esa es la ley del mundo. La pedagogía de Dios es desde la pequeñez hacia lo grande, desde la pasión, desde la muerte hacia el triunfo de la resurrección. Eso es lo que nosotros celebramos en la Semana Santa y que inauguramos hoy, eso es, el acontecimiento Cristo, su pasión, muerte y resurrección. Les invito, queridos hermanos, a todos los aquí presentes, todos los que siguen por televisión esta celebración, a que nos adentremos con estos sentimientos a esta Semana Mayor, a que comencemos... Reflexionando sobre esta realidad, sobre lo que es los criterios del mundo, el proceder del mundo y de la sociedad y el proceder de Dios. La pedagogía divina, Ave María Purísima. Profesión de fe. Empezamos el Credo Apostólico, Credo corto. Creo en Dios Padre, Padre Todopoderoso, Todopoderoso, Creador del cielo y de la, y tierra. la tierra. Creo, Creo en, en Jesucristo, Cristo, su único Hijo, nuestro Señor, Señor que, fue que fue concebido por, por obra y gracia, y gracia del Espíritu Santo. Santo. Nació a la Virgen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 Sobre todo como Mediador Nuestro. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos Padre. Por la, por la pasión de tu Hijo, escúchanos Padre. Por el Papa Francisco, Nuestros Obispos, Sacerdotes, Diáconos, Y por todas las personas a la vida consagrada, para que sean testimonio de entrega y fidelidad, aún en medio del sufrimiento, oremos. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por nuestros gobernantes, para que como Jesús, sean fieles a Dios, promuevan la paz en el mundo, y trabajen con entrega total por el bien de todos, especialmente de los más necesitados, aunque le cueste sacrificios y sufrimientos, oremos. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por todos los que participan de la pasión de Cristo, por cualquier tipo de sufrimiento para que descubran el poder salvador de sus dolores, unidos a los de Cristo, y para que les ayudemos a superarlo con nuestra solidaridad y compromiso, oremos. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por todos los cristianos, para que aprendamos a seguir a Jesús, en su forma de servicio y en su negación a sí mismo, para llevar alegría y esperanza a los que nos rodean. Oremos. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos. Amén. Por todos los fieles que se encuentran aquí presente, los que nos siguen a través de la televisión, radio y la web, para que por la pasión y muerte de Cristo, lleguemos a ser comprensivos, soportándonos y apoyándonos unos a los otros, especialmente en nuestras familias, y así celebrar con sinceridad y honestidad su pasión. Oremos. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos Padre. Escucha, Padre de bondad, la oración de tu pueblo para que, siguiendo su ejemplo, cumpla siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. sobre nosotros la misericordia y aunque no la merecen nuestras obras que con la ayuda de tu compasión podamos recibirla con este sacrificio único por Jesucristo nuestro Señor. Amén.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 Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo por nuestro, el cual siendo inocente, se dignó padecer por los impíos y ser condenado injustamente en lugar de los malhechores. De esta forma, al morir, borró nuestros delitos y al resucitar, logró nuestra salvación. Por eso, te alabamos con todos los ángeles, aclamándolo, aclamándote llenos de alegría.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 Albania Guzmán Calderón, César Prieto, Carolina Bogarte Bonet, Ana María Oreña, Otilio Hernández, Dorotea Reyes, Casimiro Soto, Salvador Enrique, Ana María de Jesús. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos es gozar todos juntos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 La paz del Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz.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 hecho esperar lo que creemos, por la muerte de tu Hijo, podamos alcanzar por su resurrección la plena posesión de lo que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Saludamos a nuestra Madre Espiritual pidiendo por esta Semana Santa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 Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que hijos de nuestro Señor Jesucristo. Pueden acomodarse un minuto, por favor. Bien, con esta solemne Eucaristía del Domingo de Ramos de la Pasión del Señor, comenzamos la semana mayor, la semana santa, y agradecemos a nuestro Arzobispo que nos ha celebrado esta hermosa Eucaristía para dar apertura a esta entrada triunfal del Señor en Jerusalén... y también para iniciar la Semana Santa. Gracias, Monseñor, por ese apoyo y por esa hermosa celebración. Un fuerte aplauso a nuestro querido Monseñor. Bien, por otro lado tenemos un programa hermoso, este programa de la Semana Santa 2023, la mejor Semana Santa de toda Dios mediante. Por eso el lunes santo a partir de las 7 de la, de la noche tenemos el retiro para los jóvenes con el reverendo Padre Keite de Jesús Luciano, la pasión camino de vida y de honestidad. El martes santo tenemos reverendo Padre Pastor Ramírez, siete formas de, vivir al, de morir al pecado y vivir con honestidad y también interioridad. Igualmente el miércoles santo, tenemos que resucitar con Cristo para una vida plena y honesta. De manera que el Señor nos concede este retiro, lunes santo, martes santo y miércoles santo, a partir de las siete de la noche y en vivo. Después vivir este trido pascual. El, el jueves santo con la Eucaristía a las siete de la noche, el viernes santo también con la, el y viviente a las tres de la tarde. A las cinco de la tarde, la celebración de la pasión del Señor por nuestros sectores. Esa, esa, ese via cruz y por nuestros sectores. El sábado santo, la solemne vigilia pascual a las siete pm. De manera que invitamos a todos a vivir esta semana santa, plenitud, con alegría, con júbilo. Invitamos también a quedarse cada uno en su parroquia. Y si alguno tiene que salir, pues también hay parroquias, capillas, catedrales, donde quiera que vaya. Nuestra iglesia es universal, nuestra iglesia. Por eso donde quiera que estamos encontraremos para vivir plenamente la Semana Mayor, la Semana Santa. También invitarles a cuidarse, sobre todo con la prudencia en las carreteras, igualmente aquellos que van a los centros a los centros, los balnearios... que hay muchas veces pierden la vida... hay que cuidarse... hay que cuidar también de los demás... y en todo momento cuidarnos... esta semana es para vivirla santamente... así lo quiere Dios... así lo está pidiendo la iglesia... para que nosotros podamos... acercarnos más plenamente al Señor... y a vivir cada uno de, de las liturgias que la Iglesia presenta en este tiempo maravilloso de conversión, de pasión y también de resurrección. Pues nada, nos ponemos de pie para que nuestro arzobispo nos dé esa bendición especial y desde hoy a vivir la plenitud de la Semana Santa. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dirige tu mirada, Señor, sobre esta familia tuya, por la que nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a los verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Dios Todopoderoso les bendiga, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pueden ir en paz. Demos gracias, gracias a Dios.